Bueno, seguimos con este ciclo de conferencias eh, de mujeres protagonistas organizado por la Escuela de y de la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración del festejo del Día del Fonoaudiólogo que en nuestro país se realiza el 12 de mayo y con este motivo hemos, hecho, hemos programado una serie de entrevistas a distintos colegas de nuestro país y de otros países por el fin de que nos puedan contar un poquito su protagonismo en relación a la disciplina en lo que implica y está relacionado con todo lo que es lo académico, lo clínico, la investigación y demás. En el día de hoy contamos con una colega, la licenciada Pía Coscueta. Hola Pia, ¿cómo estás? Buenos días. La idea es que ella nos pueda contar un poquito cómo, cómo ha transcurrido, qué la ha motivado a trabajar y a, a, a desempeñarse dentro de nuestro ámbito y cómo ha sido su protagonismo. Yo voy a leer brevemente su currículum para que sepamos de quién estamos hablando. Pia es licenciada en fonaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista europea en alteraciones de la fluidez de la Universidad de Thomas More, Bélgica. Es autora de uno de los capítulos del, del manual de los trastornos del desarrollo del lenguaje y el habla. Es docente invitada en una de las cátedras de la, asignatura de, de la carrera de fonaudiología. Tiene un diploma de especialización en disfluencias. Es certificada por LIPCOP Program y es pasante en la Universidad de Canadá. Eh, bueno, Pía, la idea es que nos cuentes un poquito tu, tu trayectoria profesional y qué te motivó más que nada a, a la elección de lo que haces hoy en cuanto a la clínica y en lo que estás trabajando y, y de esta forma que les puedes contar a quien nos está viendo en este momento. Bueno, hola Vanina, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por, por la invitación para participar de este encuentro. La verdad que es muy significativo para mí que, que hayan pensado en, en este momento en, en invocarme. Les cuento, cuando yo empecé apenas estaba recibida y la verdad es que no, no tenía ni idea a qué me iba a dedicar. No encontraba ningún área dentro de la fonobiología que realmente me guste y había empezado con lenguaje. Sabía que iba más o menos por ahí, pero no era algo que tampoco me, me deslumbraba. Hasta que conocí la tartamudez, Empecé con, con este camino. Creo que, bueno, también en Córdoba no había muchas personas que se dediquen a hacer esto y eso también generaba un poco más un desafío porque no, no tenías posibilidades de formarte en la, en la propia ciudad. Así que bueno, ahí fue cuando empecé a viajar y empecé a formarme en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Tartamudez hice mi primer curso. Después tuve la posibilidad también de viajar a Canadá, hacer una pasantía en el centro de las flores de Montreal de eso eh, surgieron dos becas en Estados Unidos, que fueron en dos momentos diferentes, pero también para hacer cursos de, de especialización en tartamudez Y bueno, y finalmente, creo que lo, el curso más importante que tengo hecho, que es la especialidad europea y el curso más largo también, que fue lo que cambió completamente mi visión en el trabajo, solo en la atención a pacientes, sino también en la manera de estudiar. Y, y bueno, y creo que también esto es una constante de, de seguir permanentemente en la búsqueda de de estudiar, de formarse, porque bueno es parte de nuestro trabajo y, y no es solamente pensar en, en la tartamudez como algo donde la persona se traba o no, sino también en el ser terapeuta que es un camino que, que no se termina más. Bueno, ¿y, y cómo, qué es lo que vos haces, ¿Cómo, cómo lo haces, cómo cómo se cómo transcurrió tu formación, digamos, como para contar tu protagonismo dentro de la disciplina. Si bien estamos hablando de que está más enfocado a la clínica, pero creo que de alguna manera esta clínica está basada en, en prácticas de evidencia científica que van determinando y van armando, digamos, te da la posibilidad de ir armando estos planes de trabajo para los, los niños, ¿no es cierto? Para los jóvenes, adultos. Sí, en la parte clínica yo trabajo, bueno, únicamente todo lo que son las alteraciones de la fluidez, pero en todas las edades, desde niños hasta adultos de cualquier edad. La evidencia nos demuestra que hay tratamientos para todas las edades, así que importa en el momento en el que uno pueda acercarse, puede empezar un tratamiento, lo importante es que pueda hacerlo. Pero por otro lado también la parte clínica, tuve la suerte de tener siempre muchos pacientes y la tartamudez es diferente en cada caso, entonces eso también me dio un, un panorama de eh, conocer y de acercarme un poco más a esto y la posibilidad también de poder empezar a enseñar, de, de empezar a dar cursos, poder empezar a dar clases en, a mis ex-docentes de la facultad que también se acercaron y me volvieron a invitar a que de alguna u otra manera pueda formar parte de eso y, y transmitir, ya que bueno, el cambio fue muy grande porque, por ejemplo, hasta que yo me recibí, nosotros teníamos un, un enfoque muy diferente, que era la tartamudez, y por suerte ahora podemos actualizarlo un poco. Bien. Y bueno, cuando hablas, vos hablas de este enfoque, que es un enfoque totalmente distinto, porque inicialmente siempre, digamos, se atribuyó a este tipo de trastorno como un trastorno que tenía que ver una, o que tenía de alguna forma una identidad de tipo psicológica y que nosotros estábamos en un segundo lugar en cuanto a su atención. ¿Esa revisión hoy por hoy es, es así o, o pudi, pudimos o en, ese, en este recorrido que vos hiciste puede modificarse? ¿Qué, qué pasó ahí? Por suerte, las fonobiólogas somos las protagonistas principales en los tratamientos de tartamudez. Todos los tratamientos que tienen base en evidencia científica en tartamudez son tratamientos fonobiológicos, y eso me parece fundamental poder destacarlo, porque todavía sigue pasando esto de mucha derivación o no atención fonobiológica. A veces las, las mismas fonobiólogas son las que derivan una consulta o con un neurólogo o con un psicólogo, sí, pero tiene que ver con el desconocimiento por ahí con la falta de información. Entonces, eh, existen guías también de atención a la tartamudez que están hechas y, y es fundamental estar todo el tiempo actualizado para saber qué es lo mejor para el paciente. Perfecto, o sea que si tenemos que decir que tu protagonismo o el rol protagónico en este momento en este tipo de asistencia, la fonoaudiología no ocupa un segundo lugar, sino que ocupa un primer lugar, como venimos desarrollando esta este tipo de trastorno. Y, bueno, y en relación, por ejemplo, a, la, a, la, a lo que nos atraviesa en este momento como país, la pandemia, ¿vos te vistes como con dificultad en relación a, la, a la poder continuar atendiendo a, a las personas que tenían esta dificultad o pudiste implementar otro tipo de cosas? ¿Cómo fue eso? No deja de ser un desafío, todo cambia. La verdad es que en mi consulta yo tenía siempre algún que otro paciente que veía de manera online. En este momento, a todos. No me queda otra eh, más que verlos de manera online. Si bien no es el escenario ideal, quizás, sobre todo con los niños, que uno está tan acostumbrado a acercarse, pero bueno, es el escenario posible y lo que me parece fundamental destacar es que nosotros en Tartamudez no podemos perder tiempo. Entonces cuando recibimos una consulta no podemos hacerle esperar al padre a que pase todo esto porque tampoco sabemos cuándo va a pasar. Todo nuevo desafío que se presenta lo que hace que uno se entusiasme un poco más y empiece a generar nuevos recursos. La verdad es que, eh, se extraña muchísimo el consultorio, se extraña muchísimo el, el contacto con el paciente, pero bueno, tenemos la ventaja en esta área de, de poder hacer tratamientos que la verdad es que dan muy buenos resultados y poder continuar y no suspender las terapias. Y hay un tiempo, voy a esto, los pacientes se recuperan, no se recuperan, están más pequeños, los resultados son mejores, ¿cómo esto vos podés...? contarles por ahí a los alumnos, a quien nos esté escuchando, ¿cómo es tu punto de vista en relación a esto? No es mi punto de vista, por ahí si me pasa en la clínica que uno lo va comprobando a medida que va atendiendo. Siempre que el niño empiece más pequeño, nosotros tenemos más posibilidades de que se restablezca la función de la fluidez, pero la tartamudez también es muy engañosa y también hay un porcentaje de personas que no tienen la posibilidad de restablecer la función lo que sí tenemos la posibilidad como terapeuta, sobre todo al iniciar tratamientos tempranos, es de educar, de educar a los padres para convivir con esta dificultad y que esto no llegue a ser una limitación. Y también de contarles y, y ser totalmente transparentes con esos niños o con esos adolescentes o adultos que llegan al el consultorio, contarles de qué se trata esto, porque muchos de ellos piensan que se traban porque son inseguros, porque son ansiosos, y, y esto genera limitaciones en la vida. Entonces la idea es que, que no sea ningún impedimento, que eso puedan comunicarse, aunque se traben, que eso no, no los limite. O sea que es de alguna manera poder encuadrarse o poder es, ir como trabajando con ellos esta condición que de alguna forma está puesta, que no lo debería limitarlo en otras acciones, ¿no? Y tengo entendido que este año es como el primer año que en Córdoba, a través de, de graduados de la Facultad de Ciencias Médicas, se va a dictar un curso de posgrado donde sé que va a estar, vas a estar, o sea que tu participación va a estar, pero también van a estar otros profesionales que creo que también son muy reconocidos dentro del área. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, quiero contar, porque además es un curso que es nivel universitario y formación universitaria en tartamudez. Estoy casi segura que no hay en todo el país, entonces me parece fundamental esto. Nos va a acompañar Beatriz Tuset, que es la madre de la tartamudez en Argentina. La verdad que es un honor contar con ella. Considero que es una de las personas que más sabe de este tema. También va a estar Gonzalo Leal, que es mi mentor, que es de Portugal y que es también una de las personas que más sabe de tartamudes en el mundo. La verdad que es un honor que ellos estén en este equipo. y También nos van a acompañar la licenciada Marcela Costa, el doctor Adrián Fantini y Bruno Villegas, que cada uno desde su lado va a hacer un aporte enorme. Así que, bueno, estamos rodeados de gente que sabe muchísimo del tema y que tiene lo mejor para dar. Bueno, o sea que eso, digamos, va a ser para este año, así que en breve seguramente estará Habrá difusión y demás como para que la gente pueda a quien, quien esté interesado pueda empezar a contactarse y demás. Y, y a ver, como para cerrar un poco este ciclo y este momento, esta charla que venimos teniendo en relación a, a, bueno, a tu protagonismo en la disciplina y demás, ¿te gustaría dejar como algún mensaje a los alumnos? A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hay algún tipo de pesquisa como para, para hacer algún tipo de de alerta para después hacer una una derivación oportuna al profesional que, que, que sea necesario. ¿Qué puedes dejar, digamos, como dentro de tu protagonismo, en esto que te motivó a vos para estudiar esto y para profundizar y dedicarte hoy en la clínica a este tipo de, de, de personas? ¿Qué dejarías, digamos, a, a quienes estén interesados o a lo mejor quienes ya estén como visualizando que les gustaría trabajar en esto. Bueno, una de las cosas que, que me gustaría poder transmitir y que es por ahí lo que trato de transmitirle a las alumnas de la facultad es que se hagan cargo de la tartamudez, ¿sí? que la tartamudez es, es fonobiológico. Entonces nos corresponde a nosotras encabezar esos tratamientos más allá de que cada caso en particular necesite alguna que otra consulta o derivación. Eso me parece fundamental. Y la otra cuestión es que eh, esto no tiene límites. La verdad es que a mí, yo tengo la posibilidad de trabajar para otros países, lo cual son cosas que quizás cuando uno estaba estudiando no se las hubiera ni siquiera imaginado. Que estudien en inglés, porque el inglés le vas a abrir las puertas de, de todo, de acceder a todo tipo de información y de cursos. Eso me parece fundamental. Y que siempre tengan eh, a quién consultarle y de quién aprender. Para mí es fundamental y siempre traté de buscar a alguien que me vaya guiando. Yo trato de que las cosas que voy haciendo siempre me las supervisen, no solamente la atención al paciente, sino cosas que voy estudiando. Eso es eh, fundamental. Y bueno, y para terminar les quiero contar esto porque para mí ha sido una sorpresa muy grata y, y realmente considero que, nada, la verdad es que no me lo esperaba, que es la posibilidad de estar trabajando en un equipo que es de otro país y que presenta terapias eh, de manera online a los Emiratos Árabes. Es algo impensado, es algo que uno la verdad que si se lo hubiera imaginado cuando estaba estudiando no, no lo hubiera creído. Pero estas cosas pasan, así que siempre que uno estudie, y sobre todo si sabe hablar inglés, va a tener eh, posibilidades de hacer cosas diferentes. No solamente diría atender al consultorio, que también es algo que reconforta muchísimo, que es hermoso, pero eh, uno puede hacer lo que uno quiera. Bárbaro, muchísimas gracias Pía, gracias por tu aporte, gracias por contarnos cómo, cómo viene siendo tu protagonismo. Eh, hoy en, en una disciplina que en realidad es una disciplina nueva que estamos como teniendo cierta identidad que estamos saliendo un poco de este lugar médico que en realidad está tomando otras otros lugares y está yéndose hacia otros lugares así que bueno es muy importante y tener como distintas visiones y distintos protagonismos de distintos profesionales que eh, ya han salido de esta casa de estudio y que de alguna forma, de esta casa u otra, pero de alguna forma se empezaron un trayecto profesional. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias, gracias a todos.